Fui miembro del censia, allá por el año 2000, hice los borradores de lo que sería la resolución técnica 16 y 17, la 17 después se dividió en dos, en la 17 y la 18, eh, el borrador que hice la RT16 se respetó bastante y el que hice la RT17 un poco menos. Bueno, si lo que queremos hablar es de la aceptación o requerimiento de aplicación de las normas internacionales, yo creo que era un paso prácticamente inevitable porque, aparte de lo que pudieran pensar los organismos que se suelen denominar profesionales, eh, tenemos el hecho de que el IOSCO, que es la Organización Internacional de de Comisiones de Valores, de algún modo venía requiriendo que los organismos locales con esas funciones, en el caso nuestro, la Comisión Nacional de Valores, eh, adoptasen las normas internacionales con la idea de que eso eh, ayudara a la comparabilidad de la información contenida en Estados financieros emitidos por empresas que cotizan en bolsa en distintos lugares del mundo. No es que aplicando las mismas normas se obtenga una comparabilidad total porque siempre está el problema de cuál es la, la unidad de medida. Me explico. Una misma situación puede ser presentada de distintos modos según que yo haga estados contables en pesos o en dólares. ¿No ¿Es cierto? Por ejemplo, si yo tengo... Eh, una cantidad de dólares y, y el dólar eh, sube su cotización con respecto al peso y yo llevo la contabilidad en peso voy a decir que gané si llevo la contabilidad en dólares voy a decir que perdí este, entonces eso para, a mí me parece que era algo que si no lo hacía la federación lo, lo iba a hacer la comisión nacional de valores en forma directa y bueno es una cosa bastante razonable, si bien queda limitado ni siquiera a todas las entidades con obligación pública de rendir cuentas, solamente a las que cotizan en bolsa y no a todas, porque han quedado afuera las entidades financieras, las entidades aseguradoras y las entidades que cotizan pero en una sección para pymes. ¿Mm? Así que no, yo diría que eh, es razonable. Eh, Se si han ido dictando normas, dando un poco la idea de que desde el punto de vista técnico la federación era exigente, pero a medida que se veía que se acercaba un momento en que por aplicación de esas normas iba a tener que realizarse el ajuste por inflación y quizás para no crear un conflicto con el gobierno, se iban cambiando esas normas, o sea, haciéndolas cada vez más flexibles, el caso extremo, lo tenemos con la resolución de la mesa directiva de hace unos meses, en el cual, aunque se haya llegado al 100% de inflación en tres años, al 31 de diciembre de 2016, se resolvió decir no, no vamos a hacer, o no vamos a requerir ajustes por inflación, por lo menos hasta noviembre del año 2017. ¿eh? Es un poco lo de Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Yo creo que lo que teníamos antes de la RT-17 era, era una cosa razonable. Eh, si ahí si directamente se requería el ajuste, y bueno, si los ajustes no son significativos, se pueden omitir. Pero eh, creo que eso es lo que, lo que correspondería, y lo que está de acuerdo con la ley, por otra parte. Es decir, siempre, siempre hablamos de las resoluciones técnicas y y los consejos y qué sé yo, pero las normas para quienes emiten estados contables no están en las resoluciones técnicas, salvo cuando un organismo de control como la Comisión de Valores lo decide, sino que está en la ley de sociedades y en otras disposiciones legales e implícitamente en el Código Civil y Comercial tanto el de 2014 como el que el Código de Comercio que regía anteriormente. El acta de Catamarca ratificada por el acta de Tucumán. Eh, yo creo que allí hay una actitud dual por parte de algunos consejos profesionales, principalmente de la provincia de Buenos Aires, que consiste en ir a Catamarca o ir a Tucumán y decir, sí, estamos de acuerdo, este, apliquemos las normas de Propuestas por la Federación... ...con la misma vigencia, con el mismo contenido... ...sin excepciones... ...y después saca las resoluciones que quiere... ...o sea, el Consejo de la Provincia de Buenos Aires... ...pero por años... ...por décadas... ...viene apartándose de... ...las posturas de la Federación de Consejos... ...ya en el año 76, acordémonos... ...o en el 84, fue ahora no me acuerdo bien... No, en el 84... Este, ...cuando salió la resolución técnica 6... ...el Consejo de la Provincia de Buenos Aires... Dijo que no era de aplicación para las, las asociaciones civiles, como, como si la inflación no alcanzara a todos. Este, y así lo, lo ha venido haciendo en forma este, permanente. Así que yo creo que hay, digamos, un, una mala actitud por parte de, de algunos consejos. Digamos, en el otro extremo, yo pondría al Consejo de San Luis, que tiene una resolución de tipo general diciendo que en principio lo que saca la Federación queda adoptado, salvo que durante un plazo determinado haya una resolución en contrario. Eso, eso me parece la actitud más, más positiva sin entrar a juzgar si como consecuencia de eso surgen normas de auditoría y normas contables de menor o de mayor calidad. Pero pensando en la uniformidad en las normas este, creo que la posición de San Luis es la más correcta y la posición de Buenos Aires es la menos correcta. Por otro lado, los que no sean obligados, si quieren que la contabilidad les sirva como medio de prueba, tienen que aplicar todas las normas que están en el Código Civil y Comercial.